¿Qué tal rubiqueros. Este es un vídeo muy rápido para resolver el cubo de 2x2x1. Olvidémonos de los colores de las caras cuadradas y vayamos a los bordes del cubo. Tenemos el rojo y el naranja y el blanco y el amarillo. Vamos a quedarnos en este caso con, eh, con la pareja de colores rojo y naranja. Fijémonos que aquí el rojo está en la parte derecha. Y aquí el rojo también está en la parte derecha. Tenemos que conseguir que el rojo esté en la parte derecha a un lado y al otro esté en la parte izquierda, estén en, en lados contrarios. ¿Cómo se consigue eso? Giramos la parte inferior del cubo. Con esto conseguimos que el rojo esté en la parte derecha y el rojo aquí esté en la parte izquierda. Y ahora giramos la parte derecha del cubo de tal manera que ahora naranja está emparejado y rojo está emparejado. Vamos con la otra pareja de colores, el blanco y el amarillo. Tenemos que hacer lo mismo. En este caso blanco a la derecha, tenemos que conseguir que abajo esté a la izquierda. En este caso sí está a la izquierda, con que con girar el cubo a la parte derecha del cubo ya queda resuelto por completo.